No podemos dejar de observar que en los últimos años, aún en el marco de COVID y aún en un contexto donde las universidades están poniendo todas sus capacidades al servicio de las sociedades para sostener tanto el plano sanitario como el plano de la investigación de los efectos del COVID, este, elementos muy importantes para nuestras sociedades, hubo, hay ataques muy relevantes hacia la institucionalidad la universidad pública. vamos a dar la bienvenida ya mismo a Rodrigo Arim, Eres es el rector de la Universidad de la República de Uruguay y entiendo que desde Montevideo nos estamos conectando con él. Rodrigo, bienvenido aquí al InfoClaxo, muchas gracias por estar hablando con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la doble invitación, por estar hoy aquí con ustedes y por la iniciativa de Claxo de generar este tan necesario foro de rectores, aprovechando la conferencia de Claxo que estamos todos deseosos de disfrutar y, y en la cual participar. Rodrigo, eh, a ver, entiendo la, la expectativa, digo, un encuentro realmente masivo después de estos dos años de pandemia muy complejos en la, en la relación interpersonal, digo, la lógica, la virtualidad, se ha comido gran parte de todo esto, pero me parece que es un excelente momento, digo, y trasladándote primero el saludo de Karina Batiani, que hace unos minutos hablaba este, y que realmente celebraba eh, tu participación y la del resto de los rectores eh, en México, la, la consulta es... ¿En qué lugar nos dejó la pandemia? ¿En qué lugar dejó a la educación superior? Viendo el caso de Uruguay y, y lo que implicó estos dos años de pandemia, entendiendo, y en base a algunas cifras que veíamos, no de la educación superior, pero sí de la educación media y primaria, que en algunos lugares hablan de un retroceso de casi 10 años en la situación, muy complejo de resolver en este periodo. Pero, ¿cuál es tu análisis respecto a estos dos años de pandemia para la educación superior? Yo te agradezco la pregunta, Gustavo, porque creo que va posiblemente al meollo de los grandes problemas que enfrentamos en los próximos años como sociedad, en particular en el ámbito de la educación superior. Este, por un lado, eh, el COVID desnudó las desigualdades estructurales tan propias de América Latina, tan dolorosas de América Latina, y que eh, en algún sentido también se expresan a nivel de educación superior. No fue lo mismo el proceso de adaptación. Eh, a las circunstancias en las cuales vivimos y atravesamos la educación superior estos últimos dos años, de estudiantes que tuvieran un contexto familiar razonable, un conjunto de acervos culturales, económicos, físicos, que le permitiera estudiar con cierto grado de razonabilidad desde el hogar, que aquellos estudiantes, que por suerte son muchos también que están accediendo a la educación terciaria y superior, que provienen de, con otras estructuras de vulnerabilidades. Y en algún sentido, más allá de los esfuerzos que hemos hecho las universidades y en particular las universidades públicas, creo que la interrupción que hizo Karina eh, va de vuelta al, al centro problemático de las políticas públicas vinculadas a la educación superior en estos casos, eh, lo cierto es que emergemos de la crisis del COVID en una circunstancia que tenemos que tener políticas compensatorias que nos permitan nuevamente, en clave de equidad y de justicia, asegurar el derecho a la educación superior, ese bien público que tanto defendemos y que hemos defendido en las universidades norteamericanas, en particular en eventos como las conferencias mundiales de la UNESCO, que la semana que viene estaremos también participando en, en ese evento. Por la, en eh, algún eh, sentido... El... Eh, sí, sí, perdón, te me escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. No, por favor, no, te escuchamos. En, en algún sentido, eh, hace más perentoria algunas agendas de transformación de la propia vida universitaria y también la obligación de los estados en esta área. Sí. En particular, en un contexto donde hay ciertas restricciones fiscales, donde las políticas públicas han tenido cierta reducción en la asignación de algunos recursos, es problemático pensar, transitar estas circunstancias tan complejas, sin tener refuerzos presupuestales que permitan sostener políticas en clave de equidad en la educación superior. Rodrigo, eh, en este camino eh, entendemos que eh, hay una disputa muy potente con respecto a lo que implica eh, sostener, las universidades públicas en Latinoamérica, mientras hubo discursos de ataque muy fuertes y muy contundentes a la universidad pública en diferentes países de la región, donde se intenta, este, digo no sé si la palabra es vapulear, pero sí golpear a la lógica de la educación pública, pero también por otro lado, eh, entendiendo que la educación pública tuvo un valor mucho más central o por lo menos se pudo interpretar ese valor central este, de estructuración social eh, en este momento de pandemia, ¿no? Entonces, digo, eh, ¿cuáles son los ejes de esa disputa de que está teniendo la lógica de la universidad pública en nuestra América? Yo tenía gustado que vuelvan a emerger algunas claves que estaban presentes ya en los 90. De vuelta, hay actores... Actores internacionales de peso que reivindican la necesidad de que la educación pública sea estructurada a partir de ofertas privadas y financiada también ¿sí? a través de mecanismos privatizadores. Por suerte también hay otros, hay otros procesos. El chileno quizás sea el más interesante y el más obvio, en donde en realidad la propia revuelta estudiantil, que está vinculada también al tema eh, de, de la gratuidad y al tema eh, del carácter público de la educación superior, termina hasta transformando el propio sistema político chileno. Por lo tanto, acá hay, hay, hay líneas, yo diría que contradictorias, que tenemos que tener en cuenta, pero...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 Podemos citar a Brasil, es un caso donde estos, esto, quizás estos contornos eh, friccionales han adquirido mayor gravedad en, en, en algunos aspectos, pero se ha repetido también en otras latitudes. Eh, distintos actores, inclusive en Uruguay, distintos actores políticos han mostrado cierto nivel de, yo diría, agresividad eh, hacia la institución de educación pública terciaria, universidad pública, que tenemos que tomar nota. ¿sí? Eh, a la mía es que se cuestiona la, la pertinencia de la universidad autónoma, también se cuestiona sus bases de financiamiento. Entonces, de, de, en algún sentido, creo que las universidades, es muy importante que nos juntemos, que analicemos esa perspectiva, con serenidad, pero con firmeza, tanto en Barcelona como en esta instancia que abre Claxo en México, que para mí es absolutamente estratégico, para avanzar y volver a constituir un espacio de reflexión sobre lo que implica la educación pública eh, terciaria y superior en América Latina y qué implican las universidades públicas. Creo que eso es un rol muy importante que va a cumplir el, el encuentro de CLACSO y por lo tanto estoy muy agradecido a la, la persona Karina, a la invitación y a la iniciativa este, y por supuesto también a la UDUAL y a la UGM que han sostenido eh, esta, eh, esta iniciativa en el contexto de, de este gran encuentro de CLACSO al cual todos queremos participar. Eh, Rodrigo, eh, tú hablabas hace unos minutos, Karina también lo nombraba, la Conferencia Mundial de, de Educación. Entiendo que también ahí se van a tratar temas muy centrales. Digo, ¿Cuáles, cuáles entiendes? Digo, ya nos has dado un camino, un recorrido sobre alguna de las cuestiones más puntuales y fundamentales. Digo, pero ¿Cuáles entiendes que van a ser otras de las cuestiones a tratarse en esta conferencia mundial? Bueno, creo que como te mencionaba antes, Gustavo, hay un elemento que va a seguir estando subyacente que tiene que ver en la concepción de la universidad pública como proveedora de bienes públicos, valga la redundancia. Ahí siempre hay algunos actores en esos ámbitos que, por suerte, hasta ahora no han sido mayoritarios, que defienden con bastante distintas de esta materia. Y yo diría que se agrega un, una segunda capa de problemas estructurales que conviven con el COVID. Eh, tenemos que tender a la generalización, y yo diría que en el siglo XXI, a la universalización de la educación superior ¿eh? en nuestras regiones. Y el instrumento principal de política que tenemos son nuestras universidades públicas. Tenemos que hacerlo a la misma vez, que sostenemos el desarrollo de plataformas científicas y culturales eh, solventes eh, que se asocien también a la formación de la educación terciaria y superior, para evitar procesos de estratificación social. Porque un riesgo importante, inclusive detrás de algunos discursos que, que ven en la privatización o que ven en la provisión privada como una solución al problema de la generalización, es que podemos converger a sistemas profundamente estratificados. O sea, áreas de la sociedad más vulnerables que ingresan a los segmentos de peor calidad de la ecuación superior y por lo tanto no son ni un puente para la movilidad ni para el desarrollo de un proyecto de vida eh, autónomo. Y áreas, si se quiere, más elitistas, en donde en realidad acceden los sectores eh, menos vulnerables o más privilegiados de la sociedad. Entonces, creo que uno de los desafíos centrales que tenemos como instituciones públicas es pensar, en clave, cómo hacemos para combinar, en ámbito de la universidad pública, el desarrollo de plataformas científicas y culturales sólidas que se vinculen a la formación, tanto el plano de grado y posgrado, y cómo lo hacemos a la misma vez que avanzamos hacia la generalización de la educación superior es un desafío en clave democrática, yo diría central, y en clave de desarrollo para nuestras regiones. Tanto por lo que implica el conocimiento, el conocimiento avanzado en, en este siglo XXI, como por lo que implica la propia educación superior como espacio de socialización y de construcción comunitaria en el mundo que nos toca vivir, en particular a los jóvenes. Rodrigo, pensaba en relación a lo que tú decías hace un rato, y qué, qué potente que, como muchas veces, desde las universidades públicas, en lógica de movimientos estudiantiles, pero también en transformación de lo que significa, de lo que pasa dentro de las universidades, terminan muchas veces, como diríamos, en los barrios marcando la cancha, generando la necesidad de construir nuevas políticas, nuevas alternativas, eh, inclusive ideológicas. Eh, tú nombrabas el caso de, de Chile, pero entiendo también que, digo, parte de las luchas eh, en Brasil, que se dieron en momentos muy complejos, muy complejos, en los cuales la persecución sobre las temáticas que se investigaban, digo, y entiendo que esas, Rodrigo, tú lo dirás, y me interesa ahí tu análisis, digo, ese es uno de los ejes centrales en donde la universidad no está solamente mirando hacia adentro, sino el eje transformador hacia afuera, es fundamental, ¿no? Yo te diría, eh, las universidades públicas no confundimos ni debemos confundir autonomía con autarquía, eh, todo lo contrario, la autonomía presupone un instrumento y una estrategia para vincularnos con los problemas de nuestra sociedad y vincularnos también con los actores sociales que son portadores de cambios en un sentido de, de igualdad y democratización de nuestras sociedades, tan relevante para América Latina y, y el Caribe. Por eso, es una universidad implicada en los procesos sociales. Lo ha sido durante mucho tiempo, a veces en momentos muy dolorosos en nuestra historia reciente, y yo creo que está volviendo a ser un elemento central, más aún. Y esto, es, me animo a hacer un pronóstico en este plano de conjetura, es probable que la educación superior, pese a aquellos que están atacando a la institución a la universidad pública se convierta en un eje central del debate político en los próximos años. ¿Por qué? Porque es en ese espacio donde hay esperanzas de movilidad, hay esperanzas de realización personal, hay esperanzas de desarrollar la creatividad a lo largo de nuestro ciclo de vida. Eso es mucho más en este siglo XXI de lo que fue en el siglo XX. El siglo XX fue el siglo de la generalización y universalización en muchos casos de la educación secundaria. El siglo XXI va a ser el de la generalización y universalización de la educación superior y tenemos que hacerlo con estándar de calidad, rigurosidad y a la misma vez compromiso social, que está en, es propio dentro de, de, de, de las historias de las universidades públicas en, en América Latina, posiblemente de la reforma de Córdoba hasta la fecha. Rodrigo, eh, tremendamente esperanzador eh, el comentario, el análisis, porque realmente potencia esa idea de cómo puede ser transformador el espacio de la universidad, este, y realmente en esta mirada, no solamente hacia la novena conferencia latinoamericana, sino hacia la, la Conferencia Mundial de Educación. Rodrigo, un gran placer y ya eh, pautar contigo, casi como si tuviésemos la agenda. Algún día te queremos en el Infoclaxo. Claxo va a estar haciendo una transmisión muy prolongada todos los días de la conferencia. Así que esperamos poder contar con tu participación para que en vivo, indirecto en y presencialmente, no virtualmente, podamos cruzar algunos diálogos más con esta lógica de pensar el futuro de la educación superior. Será un gusto, Gustavo. De la misma manera que la, la virtualidad nos ayudó a preservar la construcción comunitaria en la pandemia, la presencialidad nos tiene que ayudar ahora a avanzar en esos lazos que son tan necesarios y que estamos extrañando tanto en las comunidades, hoy día en general, pero en la comunidad universitaria en particular. Rodrigo, muchísimas gracias por el encuentro. Hasta junio, hasta dentro de 26 días. Nos vemos en 26 días.